la voz, la voz de lo que no, que no, se, no se ve. Eres. Tu herencia y tu raíz. Eh, bueno, y ahora estábamos comentando desde hace rato esta jornada técnica. Del chanquito. El chango, el famoso chango que se está por presentar eh, acá en la, en, la, en la estación experimental de Jorge Hirchhorn de la eh, Facultad de Agronomía de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Esto va a ser el viernes 28 a partir de las 9 hasta el mediodía. Eh, un camión, un camión, un, una unidad <ríe> multi, eh, multipropósito, perdón por el furcio. Una máquina multiuso. Multiuso, multipropósito. Mm. Y bueno, hoy estamos comunicados con Sergio Justianovich, que es diseñador industrial del IPAF Región Pampiana, uno de los que estuvo ahí metiendo mucha cabeza y mucha mano ahí, junto con el equipo que, que está trabajando ahí el IPAF, con Sergio, con Edurne y otros compañeros. Eh, y él nos va a contar un poco de qué se trata esta presentación del de, viernes 28. Sergio, bueno, eh, gracias por estar ahí. Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? No, muchas gracias a ustedes por darle espacio a estas, a estas noticias, a estos eventos. Bueno, eh, contanos qué va a pasar el, el viernes 28 de, de, de, de, de octubre. Eh, lo que preparamos, o sea, lo que vamos a mostrar es el... Esta, este tractor es un microtractor, tiene las características de un tractor eh, como los que conocen como los que se ven comúnmente eh, su diferencia es que eh, tiene una capacidad de tracción de un hp y medio o sea de un caballo y medio eh, de un caballo y medio entonces esa esa unidad motriz que tiene una toma de fuerza igual que, que cualquier tractor y una barra por herramienta adelante y otra atrás permite eh, motorizar eh, distintas herramientas estacionarias, una bomba, eh, un, un molino, un, una picadora, moledora, o sea, cualquier herramienta estacionaria, y también permite realizar labranzas a partir de engancharle implementos en, en las barras por terremoto. Entonces lo que vamos a mostrar el, el viernes que viene es, eh, es este equipo eh, conectado a distintos implementos para, bueno, eso, para dar cuenta de, de su funcionalidad. Uh -huh. Y es especialmente adecuada para, para pequeños productores, para fincas chicas o para productores familiares, ¿verdad? Sí, ahí en realidad lo que registramos es... Eh, o sea, el, el proyecto nace a partir de... Eh, bueno, a, digamos, hay información a nivel de censo de que eh, en los campos en Argentina, en el total de campos en Argentina hay menos de eh, 1.600 tractores en todo el país de menos de 15 HP, es decir para todas las labores que requieren poca potencia eh, no hay posibilidades de, de, de mecanización no se hace todo a mano entonces eh, esta este, esta unidad motriz lo que viene a resolver es, es ese hueco no ese área de vacancia eh, de una tecnología que sea sencilla que sea económica digamos que eh, digamos tipológico. o sea si uno la mira eh, se parece es una especie de, de, de, de estos equipos que se importan, tipo motocultores o, o digamos, un equipo donde uno eh, va caminando, lo va siguiendo al equipo, ¿no? No lo, no lo lleva. Eh, pero tienen muchísima más potencia y tienen la posibilidad de conectar implementos de manera infinita, igual que un tractor, ¿no? No es que es una unidad una motriz que te permite eh, solamente poner una herramienta, sino que eh, permite conectar distintas herramientas, ¿no? ¿Enganche de tres puntos, entonces? No, no tiene enganche de tres puntos, tiene una barra por herramienta, una barra como la barra de a la cual, suponete, le pones aportadores, le pones le colgás sembradoras, eh, le podés poner cinceles, eh, o sea, todos los implementos que ya existen, órganos de labranza que ya existen, que se pueden montar sobre la barra, eh, y lo que está agarrado al, a la unidad motriz es la barra. O sea, no es el enganche de tres puntos, sino que es a partir de una barra. Bien, bien. Pero está diseñada de una manera tal que eh, vos sacás el, digamos, el aportador la, o, digamos portador, cualquier implemento y lo podés conectar a esa barra y, y no tenés que hacer ninguna modificación, digamos, ya sale andando. Sí, sí, sí, sí. Ah, Acá tengo una pregunta después, de, un, de un oyente, eh, sí. Sergio. Dice, bueno, felicita, dice que bueno, lo del tractor el chango, esto es de desarrollo nacional, ¿dónde se va a poder conseguir? Este es un desarrollo nacional. Eh, y porque es, es un desarrollo nacional nosotros entendemos que para resolver eh, o sea las opciones que se importan en general la marca las marcas digamos que bueno, no sé cubota eh, san mar eh, marcas importadas de, de, de equipos de baja potencia en general tienen o sea tienen una limitada cantidad de opciones que vos le podés conectar no de máquinas de herramientas que le podés enchufar Acá lo pensamos al revés, pensamos en, en un microtractor que le permita a todos los fabricantes que hay, por ejemplo, en el Hidalgo Escazúbio, que, que produce cebolla, y es la zona donde se produce, está, digamos, junto después con Santiago del Estero, pero en la zona de Hidalgo Escazúbio donde se produce eh, cebolla que viene a mercado interno que va a exportación. Eh, toda la tecnología, o sea, todas las máquinas de implementos asociadas a la producción de cebolla, desde la siembra hasta, la, hasta el embolsado, eh, la desarrollan pymes que están ahí en la zona, es decir, eh, no, no hay máquinas importadas para resolver los problemas de cebolla y de y lo mismo pasa con eh, la yerba mate, con el algodón, con, digamos, cada, cada la producción específica tiene su parque de, de, de máquinas y herramientas particular. entonces, lo que imaginamos que va a suceder con, con, con esta tecnología es que va a permitir a las pymes y a los productores de cada una de estas regiones, las familias, eh, el desarrollo de o la adaptación de máquinas específicas para resolver esas cosas que eh, o bien hoy depende de, de tener un, un tractor o u otra u otro motor digamos para, para motorizar eh, o bien se hace a mano ¿sí? entonces creemos que la tecnología va a dinamizar todo eso que mejorar digamos, condiciones de trabajo productividad eh, bueno todas cosas que son estructurales en, o problemas estructurales no en los en, en distintos lugares eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Nazario le Buenas habla. Eh, no, yo Buenas no te tardes. voy a, no te voy a hacer preguntas porque me parece que va a ser muy, muy bueno eh, el día, en el día de la jornada que se va a hacer esto va a ser para, para hacerte preguntas para ver. Solamente eh, decir que yo ya fui cuando se hizo la presentación el, el, el primer aparato sí, y me no, pareció espectacular. Me pareció bárbaro y ahora, bueno, después de, de, de, de todo esto, eh, eh, con las modificaciones, con un montón de cosas, eh, vamos a ver a ver cómo, cómo sigue esto, a ver si, si se prenden lo, lo, los productores, porque es una herramienta chica donde se puede trabajar dentro del invernáculo y si tiene todo todas las capacidades para hacer los trabajos, va a ser espectacular. Hacía falta... Ya hacía falta Ahí serio, la sí. agenda que viene o sea lo que digamos ahora el 28 lo queremos que eso que lo puedan ver tocar que vean cómo que lo vean digamos porque de 2019 a ahora eh, es otro es otra máquina porque lo que vieron en 2019 eran eh, digamos un prototipo experimental que nos permitió verificar que no patinaba que, que tenía fuerza que bueno todas las cosas que vieron en ese entonces ahora eh, este, es una, es un equipo que está muy cerquita de ser un producto comercial, o sea lo que queremos acordar con las organizaciones de productores son pruebas en, en los campos que la misma, las mismas organizaciones, las mismas familias lo utilicen, eh, digamos po podamos recuperar qué es lo que opinan respecto del funcionamiento de cómo funciona dentro del invernáculo, o sea, ya alguna gente que lo ha visto me ha dicho, che, con esto no tengo que levantar las cintas de, digamos, los cabezales de riego porque con el tractor tengo que sacar todo para poder pasar y con esto no lo tendría que sacar, podría girar, bueno, digamos, hay un montón de cuestiones que, o un montón de tiempo, ¿no?, en la producción que, que, que están, como que son así hasta que hay una alternativa que permite hacerlo de otra manera, ¿no?, y hacerlo más fácil, entonces, eh, ahí es, central, eh, que eso, que lo pueda quedar en más, digamos, lo, la, la etapa que viene es que tenemos varios de estos equipos eh, para, para utilizar eh, acá en la zona, entonces vamos a hacer en, eh, eso, eh, jornadas a campo, en donde lo puedan manejar las, las distintas familias, poder recuperar cómo eh, eso, qué, qué ajustes habría que hacerle al tractor en sí, ¿no? A los implementos, eh, y a partir de ahí, eh, bueno, digamos, a eh, es pasárselo a, a, eh, como es a, a una empresa para que lo produzca en serie, que ahí ya hay avances, pero queremos terminar de validarlo primero con, la, con las organizaciones, con los usuarios. ¿no? Con los usuarios. Sí, totalmente. Bueno, Sergio, eh, nos corre el tiempo, ha sido bastante claro, y lo que falta por responder, bueno, que a, eh, la gente, lo, lo, los productores que están invitados, los funcionarios ya la podrán ver in situ allá en el campo de arroz, el viernes 28, va a ser una movida grande por lo que estoy viendo, ¿no? Eh, miren, la, la verdad que tenemos eh, eh, muchas expectativas en general, como que ha sido, ha tenido muy buena eh, recepción en las distintas regiones del país, viene gente de, de todo el país, eh, técnicos de INTA que, eh, que, que están eh, digamos, participando en lo que va a ser la conformación de una red de implementación, que eh, bueno que es donde los lugares donde se van a poner a andar en campo, uh -huh. eh, acompañados por colegas de INTA. Eh, así que, que sí, tenemos, tenemos eh, bueno como buenas, buenas expectativas respecto del viernes, así que, que sería un, un lujo que nos puedan nos puedan acompañar y bueno, y eso, poder charlar en detalle, en profundidad, sobre todo esto que, que surgió acá con, con la gente que escucha y les manda mensajes con preguntas puntuales. Bien, Sergio, eh, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Y estamos hablando. Bueno, muchas gracias, la verdad, bárbaro. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Bueno, pasaba Sergio Justianovich, eh, técnico, investigador, diseñador industrial del INTA Intadipaz Pampiana con la jornada del viernes que viene. Ya... Casi estamos cerrando, vamos a una pausita musical. Atando cordones. La voz, La voz de, lo de lo que no se, se ve. Eres. Tu herencia y tu raíz.